Roldanillo es un municipio colombiano ubicado en el departamento del Valle del Cauca, fundado el 20 de enero de 1576 por Francisco Redondo Ponce de León, quien le dio nombre de Villa de Cáceres. Debido a la aguerrida resistencia de los indígenas, la población tuvo que trasladarse en 1602 a terrenos de la estancia de Roldanillo, donde esclavos africanos trabajaban en trapiches para caña, azúcar y ganaderías. El segundo pueblo con el nombre de San Sebastián de Roldanillo ya se conocía a finales del siglo XVI. Es municipio desde 1892 y se sitúa en el norte del departamento del Valle del Cauca. Roldanillo se encuentra aproximadamente a 149 kilómetros de Santiago de Cali, la capital del departamento. En medio de un paisaje típicamente vallecaucano se encuentra Roldanillo. Fundado en el siglo XVI, Rolandillo es un municipio de arquitectura colonial donde se destacan construcciones como la ermita, que venera el patrono de la ciudad, la parroquia de Roldanillo, fundada en 1576, la capilla de Santa Rita y Nuestra Señora de Chiquinquirá. Además de su pasado colonial y sus viejas casonas, lo que hace famoso en la actualidad Roldanillo es el Museo Rayo, construido hace 15 años en honor del Maestro Rayo, oriundo de Roldanillo. La idea surgió en 1972 cuando la ciudadanía y la administración local rindieron homenaje al maestro Omar Rayo, ganador de un premio internacional de la Bienal de Sao Paulo. El diseño de su construcción fue elaborado y donado por el arquitecto mexicano Leopoldo Gómez, quien viajó a Rondanillo para conocer la población y ajustar las líneas de su diseño al complejo urbanístico. El Museo Rayo alberga la obra gráfica del artista. Cuenta con más de 2000 piezas entre óleos, esculturas, caricaturas, serigrafías y grabados. Igualmente posee una completa colección de obras de importantes artistas latinoamericanos. Sirve también como punto de encuentro de la vida cultural de Roldanillo, exposiciones, convenciones de poesías y presentaciones de diversos grupos artísticos. Es de apreciar igualmente el Museo Vial, compuesto por diferentes vallas ubicadas al lado y lado de la vía entre Rol zarzal y roldanillo. En su economía sobresale en la agricultura, con cultivos como caña de azúcar, plátano, maíz, café y hortalizas, la ganadería y el comercio. En esta tierra del alma se puede disfrutar de buen clima y ambiente tranquilo, posee numerosos hoteles y buenos restaurantes. En la parte montañosa del municipio se encuentran los parques y reservas naturales Emiraol de Rolandillo, Natulia, de donde se observa una panorámica de la ciudad del Valle del Cauca. Los cerros del Calvario, Pijao, Paramillo y Montañuela, utilizados como pistas de lanzamiento para los cometistas y parapentistas durante todo el año. Especialmente en el mes de julio, cuando se celebra el Campeonato Nacional de Vuelo de Cometas. Diferentes eventos y fiestas se celebran en Rolandillo, como son el aniversario del Museo Rayo, la Fiesta Patronal de San Sebastián, que se da inicio al calendario cultural del museo, el Encuentro Regional de Teatro en marzo, el Encuentro Regional de Mujeres Poetas, el Campeonato Nacional de Parapente en julio el campeonato nacional de vuelo libre en agosto entre muchos otros eventos a este el territorio es plano parte del valle del río cauca entre los 900 mil metros sobre el nivel del mar A los siguiente es la era montañosa 68% del área del municipio sobre la vertiente oriental de la cordillera occidental y de los andes elevándose poblativamente hasta 2100 metros sobre el nivel del mar Está dañado por los ríos Cauca, Roslanillo, El Rey y Cáceres. Forma parte de la vertiente del río Cauca y del sistema de drenaje al río Garapatas, en el Pacífico. El territorio tiene una región plana al oriente y una zona montañosa al occidente. Ríos principales: Cauca, Roslanillo, Cáceres y Rey. Posee una importante comunidad descendiente de colonos antioqueños y población del sur del departamento. Según las cifras presentadas por Danes, el censo de 2005, la composición etnográfica de la ciudad es. Roslanillo es una ciudad de arquitectura de estilo antiguo, colonial, donde se destacan construcciones religiosas como la ermita, el templo más antiguo. Se genera a San Sebastián el patrono de la ciudad, la parroquia de Roslanillo es de construcción reciente debido a un terremoto que destruyó el templo original, el cual tenía una Torre y en su interior un altar con columnas y adornada por imágenes, y a su alrededor. Lo que hacemos en la actualidad de Ronaldinho es su Museo Rayo, construido por el destacado pintor y grabador Omar Rayo, oriundo de Ronaldinho. Los hombres de letras de Ronaldinho son Estaclo Palacios, periodista y autor de la novela El Alférez Real, y Carlos Villa Pañé con cronista y poeta quien proclamó a Roslanillo como la dulce tierra del alma. Se afirma que el padre del general Omar Torrigo Herrera, el... en la parte montañosa del municipio se encuentran los parques y reservas naturales El Mirador, Roslanillo, La Tulia, donde se observa una panorámica de la población del Valle del Cauca, los Cerros del Calvario, Pinajo Paramillo y Montañuela utilizada como pistas de lanzamiento para los cometistas y parapentistas. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.